¡Hola, Hoy vamos a jugar Trivial Stars y obvio Super Mario Maker, que es lo que espero. A ver, jugamos, eh, Vamos en orden: primero esta, luego otra y luego otra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Es tu... mío, Mario! ¡Mario! Hello.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 Ok, no, voy a continuar con esa Pero si quieren una serie de Super Mario 64 Like y subscribe, acuérdense, meta 15 mil likes Como están viendo en esa pantalla por debajo Ay, sí esa canción ya la había completado Es que yo ya me lo completé, tan solo una simple vez antes de que se creara este canal. En realidad la completé en la Nintendo 64. ¡Yes! Ay, vamos, vamos. Esta noticia van a quitar la licencia Creative Commons. Para que lo sepan. Licencia. Creative Commons. Se va en septiembre. Un youtuber principal. Por fin sabiendo cómo crear una licencia qué valió, uh, uh, uh. pero ok, chicos, eso no importa. Es Lo que no te importa es conseguir un par de estrellas, ¿verdad? porque Mario quiere comer estrellas. Ay, este es el que se la voy a conseguir. Porque, okay, ya verá. Yo sé conseguir eso para volar. Ni pues, si, si piensen, a ver, Vamos, de Ahora tengo 10. A ver. Voy a, eh, yo ya he desbloqueado absolutamente todas las llaves. Todas y todas las llaves. Y ahí ya.. A ver. A mí lo que me falta acá es completarlo en 20 segundos. En 20.. En 20 segundos. La idea es que lo compleje en 10 segundos, os digo en 20 porque si no me ve, me, me... me. Por la curva de estos trozos me hace llegar muy después. Y la idea es que llegue, por ejemplo, 19. Ahora me voy a tirar al vacío, ¿ok? Ok, vamos. Cámara, cámara, funciona. para poder para uy. a ver a no. casi casi para no ¡Es que casi! ¡Casi, casi! ¡No voy a hacer un para para para para para para para para para para para para para para para para para para Pronto ustedes me van a ver En el otro video Con los emojis Que uso en la portada Por ejemplo Ese de, de la portada de la colaboración yo voy a usar estos emojis Por fin en cada video En este por ejemplo No aparece Pero en el siguiente sí Y además lo siento Pero mañana voy a estrenar el video Del avance de la tele ya, ya, ya, ya, ya <risas> necesito, necesito un arma secreta Como lo dice este pato de goma Looney Tunes sí, Necesito un arma secreta O algo porque A ver, pensemos sí, Si no me funciona esto Debe ser A ver, voy a hacerlo al A lo que sea a ver vamos Uy, oh. no no no Esto eso no me puede valer ya no me puede ya. Ya. Uh. no quiero que me valga así tanto pero en serio no hay... dato curioso antes pensaba que este lugar era nada o sea, tan solo una decoración Y lo raro, pensé que un rumor era de una estrella Yo lo no quería que eran. Esto es una decepción también Ay, Ya me confundí, ahora sí no, Ya me valí otra vez Perfecto, me tiene que pasar No, voy a llegar muy tarde estos segundos son re rápido, ya. Ahora oh, está mi mm. ¡Tengo al 22 Uh, qué mal Me voy a quitar estas cosas. Que me cansé. Me cansé esperen Otros segundillos Que además también hice un video Y me quedo feliz. Aquí les dejo un poquito el video Ya Ok, no, no, no, acá no se me va ni a ocurrir, a ver, digamos que yo quiero conseguir las 50 estrellas, y ahí... a ver, digamos que esto, Esta pantalla tiene más vacía. Yeah. A ver, a ver, a ver ¡Salta la pantalla grande! ¡Super Mario! Debería, mi idea Es que intentemos llegar a los Digamos por ejemplo acá Ya llegué a los 10 segundos En la parte más corta Que es la parte En donde yo Llego tal. O sea, en donde ya me va. El... no, no! no. o sea algo por ejemplo el atajo voy a intentar ese atajo pero si sí pierdo muchas veces ay yo voy a cortar y es que yo pierdo como 7000 mil veces porque no quiero que ustedes vean mis, todos mis pérdidas a ver vamos vamos vamos vamos ¡Ay! A mí, que no me dure, que no me dure, que no me dure, que no me, que no me valga, por favor. También, like y si es que quieren que muestre no, su cara. O sea, me valió, me valió bravísimo, Me valió, me valió muchísima. ¡No! ¡No! ¡No! bien no, me valió me valió. me valió un montón me estaba haciéndome bien justo así lo tengo que hacer tengo que llegar y no hacer ese error porque el error me hizo perder el tiempo, pero miren ya lo hice bien tan solo un poquito he perdido el tiempo y eso sería ya llegar ¡Al resultado que yo necesito! A ver... ¡Vamos! ¡Mario y... A ver... wii wii wii ¡Y Mario salta! ¡Y hace esto! ¡Y le valió! Tranquilo, son muy poquitos trail Cuando llegamos a un montón... ¡No, no, no, no! no, no. Ahí que hago muchos fails, ahí lo voy a cortar en el video, pero tranquilo. Por ahora, no voy a usar la cara oh. esa los emojis También intenté hacer unos de Minecraft, pero me valió. Y cuando intenté instalar los stickers, que era lo más importante, uno no quería instalar... Oh. ¡Ah! Bravo, bravo. No. A ver, a ver, a ver. Este. ¡Desea! De ah. A ver, a ver. Para Para cuando consigamos nuestra primera estrella Al menos ya lo practiqué Mientras vámonos para arriba No tengo estrellas todavía Y allá arriba me debe esperar Mi amigo Bowser A ver y Digamos Esta es la más fácil Para mí Y miren ahí está mi lápiz Ahí está mi lápiz en cambio, ahora ven la situación y todo. Incluso no que era mi cara. A ver, si ustedes no sabían, este es un modelo 3D que copia mis movimientos. Venga, entonces ahí sí si me va vale. bien. Snowman, Head! Ok, ya, ya. A ver, callémonos mejor ya esta cámara está mala. mala. que no me para A ver, me voy porque me voy A ver, a mí que no me valga, que no me valga por poder. Uf. Casi me, mato, ¿sí? casi me mato. Casi me mato. Me mato! Ah, esto es mejor, a mí me encanta más de esta forma que la otra No, no, no, no, no, no, no, no, no, na. Que esta cosa me mata Me este tengo es como un mío. Y es por me estoy en fría. ¿Control, funciones? No, no, no, no me maten por el poder. De Dios. No me mates. ¡No! No, ¡Me Voy a matar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! A ver, a, mí, a ver, me voy por mí mismo A ver Quiero que vea A ver, ¿Quieres que alguien El Giant Sonside, a ver Chico, chico A ver Ah, no, ahí no puedo ir todavía Porque no he conseguido Ni una estrellita y sin estrellitas no hago nada. Nada, nada. Digamos que por acá es el Tiny. Y por acá es el, grand. el... el Tiny. El... Y allá es el Entonces digamos que este me convierte en muy pequeño. Bien, y ahora estoy muy grande como para meterme. Allá. ¡Yahoo! ¡Oh, my... ¡Ja! en tu esto Ahora ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! aprender bien ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me va a valer! ¡Ja! va a valer! ¡Ja! Va ¡Ja! Eh, a ver. Papá ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ahora los ocupa! son residentes! ¡Sus uh. Que ya me, yo no quiero ver residentes! El... ¡Ay, pero... no! No, me... me... me... me me ¡Sus por... ¡Ya, yo tan solo necesito... Quiero... ¡Tan solo necesito y ¿Ya? ¿Ya? ya! necesito y ya! ¿Ya? El problema era el de... ¡Casi yeah. sí me mato! A... Yeah. Yeah. No. Yeah. ¡No! ¡Casi me mato! ¡Sí! Ese... Si no me ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! no Anchado con mi culpa y hubiera perdido una preciada vida. No. No puedo permitir que me... ¡Ah! No, no, no, no. Na, na, na, na, na, na. Si no, toca, si no, toca, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, Uy, es extraño, sí. ¡Mamá mía! Es que es lo que odió la cámara. La cámara uh -huh. se deja engogo. en uh -huh. bobo. En bobo. ¡Yupi! Yeah What? No Oh, you can do one up, do you yeah. I can't spend time <laughs> boy, man. <laughs> mm. Oh, you got a genie, bro! Wah. Wah. por un poco, pero no tanto, no fue tanto, que... <risa> te lo que, un rumba que puede golpear tan duro que hasta que te mata, y entonces ese rumbo duele, duele es que duele, no me encantó ese rumbo que me golpeara, no. no. sacrificar no quiero ¡Miren! casi me mato bienvenido al tres cuerpos. aquí vas a sobrevivir uy no no na, na, na. Pero que esto termine. no no no no no Oh! Yeah! Oh! Wow! Oh! wanna one. Once Die, just die. ¿Qué? ¿Tú entras a mi casa? Pero cómo? Esto es un desorden. Ahora qué voy a hacer ahora? Ahora esta trampa está arruinada. Eh. Por el piso, bla bla bla. Y ahora es seguro. El... Oh! Oh -oh. <tose> hmm? Hmm? <tose> oh, outra vez não vale. <tose> oh my Y un tú descaras, ¿Mm? ya, querido amigo En ¡Oh! the castle, y... we go! 45 bros 3 ah, Ok Ya me cansé Un poquito Además esta noche Son las 8 y 21 pm y... Yo quiero no haya pasado. ¡Oh! para que a ver. ¿Acaso funciona? ¿What? pensé que eso en cambio lo habían parchado. Se hicieron el cambio más difícil sí, de sí, conseguir. No sé que me aguanta tanto, tanto, digamos. Quiero conseguir la estrella de hoy. ¿Está? Casi estuvo cerca ¿eh? porque el pez estaba ahí listo para atacar ¡Oh! eso tranquilo que no es nada malo pero... yo me asusté me asusté es que... ¿qué pasó eso? me asustó... tanto... tanto... Tanto me tiene que... Ay, por favor. Me tiene que volver al Día de la Independencia. bro A ver. No, no me mates, no me mates, amigo. Acá es la estrella pendiente. Esa este es la que tengo que hacer. Porque a mí me encanta. Para seis estrellas. Y por camino no me no importa que me pase. A ver, salvar y continuar. Esta siguiente también toca acá en Giant Island, pero para hacerlo necesitamos acceder a Tiny Island. Primero que todo, para hacer esta estrella, que es la primera. ¡Los Toca hacer lo siguiente Toca irnos por acá También dato curioso Si golpeas alguna de las abejas te puede dar Una vida Como esta F en el chat perdí No, no ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Una preciada ¡Mira vida! todo por mi culpa, pero no importa. Lo que, lo que necesitamos es spawnear a esto. A ver, me tocaba... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Yay! Woohoo! A ver! Ați mêmes me! Yeah! Whoa! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. sorprendido por la sorpresa. Sí, sí. ¿Qué?